Muy buenos días, en esta mañana de jueves, Tránsito de Villanueva le informa sobre las distintas novedades en la movilidad vehicular donde resalta un accidente de tránsito en el kilómetro 18.8. La maquinaria estuvo trabajando en la zona vial de siete caminos. Se trabajó durante varias horas para dejar libre la carretera en este sector. Hablamos ya con un reporte de Walter más de esta situación. Queda habilitado el paso en el kilómetro 224 Ruta al Polochín. era tan divertido, habría tomado lecciones hace años. ¿Cómo lo siento? No sé qué estaba pensando, la verdad, no, no estaba pensando, porque si hubiera pensado, jamás habría hecho eso. ¿Jamás? Eso golpea mi ego. ¿Qué? No, hablo de que estás bien, digo, no, no bien, bien, pero estás bien. Es que yo, escucha, no, no estoy interesada. No sé si escucharon la noticia, pero en Minnesota los chicos no tuvieron escuela cinco meses debido al crudo invierno. Algunos dicen que porque la temperatura era muy baja y la nieve no se derretía. Pero tenemos evidencia que nos da una explicación totalmente diferente. Aquí está. Nuevo mundo Noticias hasta El Díaz. La atención en las clínicas post-COVID del Hospital Temporal del Parque de la Industria fue ampliado y ahora atenderán pacientes los domingos. de Telma. Hay muy buen tiempo para que puedan responder. Así que tómense su tiempo para que estén muy seguros. César, vamos con la que te corresponde a ti. Escuchen esta pieza musical. ¿Cómo se llama? Hay tres opciones, César. Colonia, Monterreal. Laura no está... O lamento boliviano. Colonia Monterreal. Correcto, muy bien. La siguiente es para Eric. Qué bonito escuchar Marima. No me diga que no. Vamos con la que sigue, Eric. Ahí va. de música ligera Panacachel o Amiga Mía Panacachel la respuesta es correcto Panacachel muy bien y la última es para César vamos César atención escuchemos